¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Aquí nos encontramos con mi familia y vamos a hacer la repartición de regalos y nos encontramos con mi causa Peluca. ¿Cómo está de causa? De YouTube. <risa> <risa> eh, bueno, no quiere mandar saludos, entonces voy a ayudar Yuri, tío. Él me oficial con la cámara, <risa> ultimamente vamos a grabar. <risa> <Qué> chévere, <¿no? risa> bueno, estamos acá, vamos a empezar. <risa> Ya, a ya, ya, ya, ya, ya, ¿Ah? ¿Cuál? Ahí. la eh, tata. Maribel o tata? Maribel de tata. ¿Tata, tata, tata. tata. ¿Cómo? ¿Maribel de tata? ¿De tata para Maribel? Maribel. Maribel tata. Ahí, tata, tata. Foso, foto. foto, foto Foto, Voy foto, a esperar mi regalo Espero que me hayan regalado <Gunhalo> algo a tener fe que me van a regalar algo Con fe, nomás hay que esperar No y aquí ya ya ya ya ya ya ya ya ya Gustavo. ya ya ya ya ya ya ya ya ya a ver, la A ver, la la verdad. ¡Hola, no es menos, bueno. no, es la... ¡Este viene! ¡Otra ¡Otra vez, oh, oh, oh! ¡María ¡Ah! Abriana! ¡Oh, oh, oh! oh oh, oh, <from>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 Oye, que está Me sobrino está chimúel. qué fue Por Ahí trafa ahí. Para <risa> <risa> ¡Me voy a dar la primera! de la la ya me la pierdo. ¡Qué ya No, <SILENCIO> no ¡Qué raro! Ja, ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¡Qué raro! mira mira mira raro! Mira, mira! ¡Qué okay. Me ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, arma ya, ya, ya, ya, Arma ya, ya, No te respetes eh. resueltes, te estoy esperando mi regalo y no llega todavía el momento, qué triste. ¡Oh! ¡Oh! No tengo fe que se iba a llegar mi regalo.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 No la música la ¡Vaya, vaya, Junior. Hasta que al fin llegó mi regalo, gente, está bien chévere, un polito, no me quejo y ya pues. Seguimos aquí grabando a todos. Falta bastante regalos todavía. No no, ¡Ay, no, no! ¡Eh, no, no! ¡Eh, no! ¡Eh, no! no! no!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 la raíz, Hay que Hay Hay Yo tengo fe que voy a tener otro regalo Puede seguir Gustavo, El niño Gustavo Ah, principals... como tengo fe que me puedan dar otro regalo, tengo fe Para niña Briana que está haciendo destrozo <mic percussion> ¿Oh, ¡Ah, Para a ver, mucho legal el río, ¿sabes? ¿Es Ok, ¿Qué ropa. ¿Es cual de vos? ¿Es cual ¿Es vos? ¿Es cual de vos? ¿Es ¡Ya vos? ¿Es cual de vos? vos? ¿Es cual de de vos? ¿Es cual de vos? ¿Es ¿Es Hablar eso. Ocho, pasa la chela, P. José, ¿cómo se...? ¡Tiempo, esa huevada. que la cámara Nos la, o sea, la moto, ¿O sea, la moto? No. Oh, Pasa, pasa, pasa Vóta, no, usted, no, no. O Pasa, pasa Usted ¿O vota por acá, este lado Es por No se puede ¡Ah, su madre, ¡Ah, su ¡Ah, su mar! ¡Mira cómo! ¡Mira! peluca ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! Ya mucha gente. Mira, no compro el, sí, sí. el río Ah, está bien. Ah, está bien. Ah, Ah, snow. Sí, bien. Ah, está la ¿tú ¿tú no? ¿tú ¿tú Ah, está arma Ah, no hay problema, no hay problema, no hay problema. empezó la navidad creo ya falta un minuto para las 12 gente a la tío ya empezamos ya en la navidad Me falta poco ya falta poco gente para la navidad y no falta todavía no hemos terminado de entregarlo todos los regalos Wow, bro, bro. Es Falta un minuto para las 12, para 24 de diciembre, así que hay que esperar. Yo llego ya. Ya estamos en Navidad ya. <risa> ¡Correcto! ¡Correcto!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 ¿Para la playa? ¿Para la playa? ¿Para la Ah, estaba el chico ese pollo. Otra casa para dar vida, ¿Quién es? de no? ¿Estaba el ¿Por qué de has hablado? ¿Por qué? ¿A qué le ¿A qué le gustamos? ¿A qué ¿A qué ¿A ¿A ¿A ¿A ¿A qué le ¿A ¿A Oh, está el todo, ¿sí? la ¿Qué? No, ¿Está oh, Fier... oh, el La moda, la moda está la así Oye, ver, se fue No, ¿Qué fue ahí? ¿Qué fue? no no no no que no ¡Bonito ¡Ah, su mela! no ¡Ah! Yeah. Vamos a tirar un pasito de chela acá a la gente. Oye, pasa la chela, pe bro. Que fue ahí. Estamos con la chela písica allá. Pérez, pés, pés. Ah, Salud, pechón igualito ah, ah, ah, ah. seguimos aquí con la repartición de regalos o vienen de regalos mojici no me pierdo a ah, su sí, madre ya no salao préndele se ¡No, no, no, sí, que vayas a Huancayo! Sí. Los dos, mejor dicho. ¡Los dos, mejor! Sí, Huancayo hace frío, Pe. Sí, no se soles! Los hombres, los hombres, los hombres. No, no, para ti. La no, tiene hueco, no, para madre! No, no, en América? No, no, para ti. No, no, para no, para No, no, para No, no, No, no, No, Ah, está bonito. Ah, no bueno, apareció el pantalón de Yuito. Está lindo Mismo lado, comprado Sí, pero aquí para el código, sí, la puse. ¿Qué? Ah, ya a la verga, mucha ropa, gente. Sí espero no. que les esté gustando este video, si, bueno, les, bien, si es así mijado. dale like, comenta y no te olvides ah, de suscribirte a mi canal, para seguir adelante ah, y seguir con estos videos bajas Recién mando un regalo, pero igual lo valoro y oh, espero tener otro con fe, nada más, you, ya no gente, no, ya, ya no hay más regalos, pero Con uno nomás estoy contento. ¿Quieres un trapo? ¡Ah! para ¡Ah! para allá. ¡Ah! ¡Ah! ¡qué ¡Ah! la ¡Ah! para la niña de arma. ¡Ah! La playa. Ay. Ay. Miso, de lado, te dije, oh. liberal, te oh. de oro, de oro Ahí se arroba su No quiero que ¿Qué Ah, su madre, es sí, yeah, como voy este... Me voy a dejar ahorita yo también Vaya, eso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 No, pero A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a A ver, quién ver, a ver. A mano. a ver, Vanessa. Yo misma, yo misma la mano. a ver. A a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, doy tres A el mejor postre. Si, yo es la joya. Sí. Ah, claro. gracias. No, no hay regalo, regalo, gente, si sí eh. lo voy a hacer. Sí, claro, Los, los jueces, ahora los no, jueces. No,